¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos! Tenemos por acá el mejor mouse inalámbrico, ultra económico, ultra genial, ultra fantástico chicos Como pues te están viendo en el título del video... Nos ha llegado esta nueva línea de la marca Huevo, como podrán notar por aquí. Muy, muy bueno. En Colombia se vende a tan solo 40 mil pesos. Bueno, por lo menos, pues yo lo vendo a este precio. Es un fantástico mouse inalámbrico que la verdad no pensé que fueran a llegar de este estilo tan increíble. la verdad que muy, muy chévere. Con RGB fantástico. Tiene muy buena frecuencia, pues para la recepción. Tanto cuando se da una orden, cuando uno mueve el mouse, que la orden sea exacta. A esto a lo que me refiero. Y bueno, chicos, para los que estén preguntando, pues antes de hacer el unboxing porque tengo tanto la cámara mostrando pues eh, mi cara tanto esta cámara de aquí, bueno esta que ven acá, la del celular Es porque pues he decidido cambiar un poco el formato de cómo hacerlos Incluso un bot sin de periféricos y accesorios en el canal Y bueno chicos, creo que ya voy a deshabilitar esta cámara Continuando chicos, tenemos este fantástico mouse gamer como les estaba comentando De la marca Weibo, tiene 2.4 GHz de frecuencia Que esta hace referencia a la distancia, a la recepción que tiene cuando uno hace movimiento uno teclea, hace un clic, lo que sea, de, de referido a esto. como es el momento de reacción, chicos? La verdad, que si tiene muy buena frecuencia, eh, eh, nos va a ayudar bastante para que los juegos sean mucho más fluidos. Y bueno, si lo destapamos por aquí, vemos que es una caja muy elegante, un diseño muy, muy espectacular. Es de color, bueno, verde con negro. La caja del mouse, como tal, es negro. Por la parte de atrás, pues no tenemos mucho, tenemos algunas características y detalles en unos idiomas. No nos dice mucho, la verdad. Acá nos dice cómo debemos de cargarlos. Dice que se puede conectar directamente a la corriente o de un power man o preferiblemente cargarlo directamente de una laptop o de un pc de escritorio chicos y bueno no siendo más vamos a destapar esta belleza de mao chicos la verdad que me ha impresionado bastante ver todos los periféricos gamer que crea Weibo a este fantástico precio la caja pues por ahora no la vamos a necesitar más la vamos a dejar por aquí y bueno chicos, aquí tenemos nuestro fantástico mouse Este es el cable de conector V8 a USB normal. Este es nuestro increíble mouse chicos. Como pueden notar la verdad que está muy bonito. Y bueno, ¿cómo funciona? Por aquí en la parte de abajo tenemos el USB receptor que simplemente se puede conectar en cualquier USB de computador. En este caso pues lo haré en el USB como por ver aquí 3.0 no creo que haya ningún problema de compatibilidad tanto de USB 2.0 3.0 la verdad creo que con los dos va a funcionar bastante bien bueno lo vamos a conectar chicos y como para notar ya encontró nuestro modo lo que vamos a hacer bueno antes de encender lo quiero mostrarles este tiene tres opciones permítame enfoco la cámara listo tiene bueno el de apagado que es donde normalmente está cuando uno lo usa on que simplemente lo que hace es encender el mouse en general, pero no enciende el RGB. Y pues ya abajo tenemos la opción light, donde ya nos da el RGB completo, chicos. Y bueno, entonces aquí les quiero mostrar más detalladamente esta belleza de mouse, como pueden notar, como les estaba comentando. Al igual que la caja, es de color negro, chicos. Y a medida que va cambiando RGB, pues va cambiando este color, como pueden notar, ahí se ve verde. Si no estoy mal, tiene cinco colores, creo que conté. Ahí también tenemos rojo y güero bueno. No siendo más chicos, este es el Fantástico Mouse También cuenta con los botones laterales Pues en caso como les digo en Fortnite en construcción Poderlo configurar, tiene un scroll un poquito, pues, como le diría yo? Sensible, o sea, como que uno lo gira y es bastante suave, la verdad. No es como tan duro que esos que uno llega y lo gira y da queda en el punto exacto. eso este es un poco como más, más suave, más sensible el scroll, chicos. También tenemos el botón de DPI para configurar la velocidad. Y bueno, nuestros clásicos, dos clic izquierdo y derecho. Entonces, bueno, chicos, no siendo más, este ha sido el unboxing de nuestro fantástico mouse. Pero bueno, no, que... Pero bueno, no dejándolo por acá, vamos a hacer unas increíbles pruebas. Así que vamos a ello. Bueno, vamos a dejar a un lado nuestro mouse, chicos. Vamos a dejar este aquí en la principal. Voy a poner un ángulo que solo se vea el mouse ¿Listo? Quiero que vean al momento de jugar. Voy a mostrar la pantalla del juego y el mouse ¿Listo? Entonces, vamos a darle duro. Bueno, chicos, algo que se me ha olvidado decirles es que los clips son bastante suaves, la verdad. Al momento de darle click, la verdad que es muy, muy suave. No son como esos botones que pues uno como que oprime y suena bien, bien duro y clido O son duros, no chicos, la verdad que el mouse está muy bueno, me gusta bastante O sea, la verdad pues para jugar no me ha gustado mucho mouse inalámbricos Pero créanme en que este la verdad que está bastante, bastante bien Y bueno chicos, para probar este fantástico mouse Al primer juego que me voy a ir es al Fortnite Que precisamente pues ya lo he actualizado Así que pues vamos a poder jugar sin ningún problema Sí, chicos, ya estamos en el Fortnite Rápidamente vamos a hacer una partida en escuadrón Para probar ese fantástico mouse La verdad que pues sí me gusta bastante Es muy decorativo, tiene pues buen RGB Tiene un diseño muy ergonómico la verdad En este rato que lo he usado la verdad no me ha molestado para nada chicos Ya como les decía ya en la construcción pues lo tengo configurado Así que pues no creo que tenga ningún problema Vamos a esperar a que cargue la partida Y veremos qué tal es jugar Fortnite con un mouse inalámbrico ultra económico bueno, ya estamos en la lobby del juego chicos La verdad que jugando un poco, eh, moviendo el mouse No veo que ninguna señal del mouse sea lenta Lo que me refiero es que pues es bastante fluida la señal que envía el mouse al receptor USB Hasta el momento pues la verdad que va bastante bien este mouse inalámbrico Pero bueno, una cosa es como tal pues solo mover la mire otra cosa ya es peleando Chicos, vamos a ir a, pues, a este lugar que es señorío de la Sal Voy a buscar inmediatamente enemigos para ver qué tal es al momento de disparar, bueno, coger loot y demás Listo, chicos, vamos a ver, bueno, para, para pillar material está bien Bueno, ya nos jodieron, amigo, no pasa nada No, chicos, la verdad este modo está bueno O sea, las señales, las órdenes que ha dado, clics y demás movimientos, eh, la verdad que está bastante bien Vamos a ver cómo nos va Bueno, voy de una vez a buscar un enemigo Vamos a ver si nos lo bajamos de la primera Vamos a pillar un poco de material ya se bajaron a otro amigo, chicos Por acá tenemos uno cerca Creo que está arriba en esa casa Vamos a ver Que nos pille Vamos a ver calladito, chicos Vamos a ver si lo podemos bajar Un poco de... Con es esta munición de acá Me asustó un poco ese flotante Agachémonos Creo que no... Creo que no estaba por acá abajo Vale Bien chicos, primero y muerto. Matemos una vez. Bien chicos, lo logramos. Primera muerte. <risa> La verdad que estaba. Me tiró una bomba. Me voy, me voy porque me voy a matar. Aquí hay para recargar todo el escudo. Pero tengo dos enemigos encima, chicos. ¿Podremos? ¿De qué dicen? Creo que bien, creo que bien. Ahí ahí viene. ¿De dónde me están disparando? ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde está, ganado ¡Dalo! Dalo. Ah, muertísimo Bueno Para el Fortnite y Este modo está bueno La verdad Que en ningún momento Sentí que hubiera Una señal Que dada El movimiento Que hice Fueron exactos Y bueno Vamos a irnos A otro juego Ahora vámonos al Halo 2 chicos, la verdad que este juego sí que requiere bastante movilidad en la mira al momento de, de pues, apuntar y disparar, este juego sí que requiere una precisión absoluta, un mouse muy muy bueno para poder darle al objetivo, sobre todo pues al enemigo apuntar a la cabeza para hacer muertes mucho más rápida chicos, así que este juego va a ser una excelente prueba con este mouse. Vamos a ver una partida rápida que nos busque la mejor partida, la más óptima para el momento, vamos a ver cómo nos va. Bueno, encerrona. Muy buen mapa. Vamos a ver cómo va con este fantástico mao, chicos. Eh, ah, estamos invisibles. Yo decía, pero porque solo se la mira? ¿Dónde están? ¿Qué otra arma tengo? ¿No solo tengo un arma? Lo que toca poder escopeta. ¿Cómo, la, cómo es que la agarra? Ah, con e. No, pero la espada. Vamos a ver cómo no va, chicos. Ahora queda bastante bien. Vamos a aumentarle un poco el DPI. ¿Cómo lanza bazucas? Con esta, vamos a defender un poco mejor. Bueno, pero no aparece ningún enemigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? por acá está? ¡Ah! Oh, no he escogido partida al azar, chicos. La verdad que está muy, muy difícil. Bien, chicos. Bueno, ya he escogido otra partida. La verdad que la primera estuvo muy, muy difícil. Ya nos hicimos doble muerte. Tengo bombitas. Se me acabaron. Vamos a matar a este. Bueno, no pude. Creo que en detrás mío. Bueno, que sí. Dale. Ah, bueno, me ha matado, chicos Pero la verdad que este mouse está muy bueno También para jugar Halo 2 Me ha respondido acorde a las órdenes que he dado Ah, bueno, me ganó otra vez, chicos Pero ya hicimos doble muerte Bueno, <risa> bueno chicos, ya matamos a otro Llevamos dos, cuántas tres muertes Ahí <risa> me caigo Dale bombita ¿Dónde está? Me va a caer, me va a caer, ¿Dónde no, me caí, de buenas Ando de buena, chicos, ando... Uy, me pareció había visto alguien detrás Tiene muy buena sensibilidad Este modo, la verdad que todos los movimientos Que he hecho han sido muy, muy exactos no está? ¿Dónde está? ¡Muera, sí! <risa> Ay, que no lo Casi que no lo mato, chicos, ¿sí vieron? Eso parecía como una pelea de niños con, con cuchillo Por Acá debe venir uno, estoy sí, segurísimo ¿O hay otro, vale Plasma, plasma, matelo, matelo Bien, lo maté Otra plasma Doble muerte, triple muerte <ríe> Triple muerte, chicos Bueno, creo que vamos a dejar esta partida Está por acá la Ah, me mató Bien, bien, bien ¿De qué pensó, papá? ¿Que me iba a matar? Adiós Ahí va a venir alguien Trimbole bombita Acá hay otro, adiós Acá está el otro, ay me mató Bien, bien, bien, bien, bien! ay mi Ah, joder, pucha, me cono por la espalda Adiós, por acá venir alguien Me acaban las bombas Bueno, por acá siempre hay alguien por Acá arriba Bueno chicos, pues la verdad creo que se me acaba la batería Del, del celular con el, con el que estoy grabando Así que voy a pasar a un último juego, ¿listo? Bueno, ya para finalizar vamos a ir con el último juego que es el GTA V para probar este fantástico mouse. La verdad que tanto en Fortnite como en Halo 2 dio muy buena respuesta. Las órdenes que les di fueron precisos, no hubo como órdenes quedadas. Todos los clips que di fueron muy muy exactos, muy precisos. Bueno, ahorita vamos a probarlo ya con el GTA V y dejamos hasta ahí el video, chicos. Bueno chicos, lo he puesto en primera persona para que vean cómo es la movilidad del mouse. La verdad que va bastante bien. Creo que con C es que me agacho. No, con C miro para atrás. Con B es que me agacho, creo. Ah, no, B es de, vi de visión. Para primera persona o tenerla así tercera persona. No, creo que con cuál es que coge. Con F. Siempre he jugado con control. Eh, en estos momentos es que estoy jugando con teclado y mi mouse inalámbrico. La verdad que es un poco confuso, sí, pues no. Porque no sé los botones para jugar carro, manejar y demás. Pero no creo que sea tan difícil. Vamos a ver cómo nos va bueno el mouse vea eh, la, la visión con el mouse chicos eh, da muy, es muy precisa bueno ahí me estrellé pero pues no hubo problema vamos a seguir a este man vamos bueno, a ver hasta dónde le puedo seguir sin que me coja la policía y bueno igual como les digo vamos a ver hasta ahí ya que pues, se me ha descargado la cámara del celular que es con la que estoy grabando el mouse la verdad creo que como va esto bueno ya puse a... Ay me caí me distraje me caí, chicos. No, si me quedo bloqueado, perdí. No, me tocó salir. Me he perdido la misión. No, no puedo ni salir. <risa> perdí la misión, chicos. Bueno, nuevamente, pues, he empezado a hacer la misión desde el inicio. Vamos a hacer si esta vez no va mejor. Quiero, por lo menos, pues, llegar al objetivo siguiendo el carro rojo. Esta vez, pues, me voy a concentrar un poco más. En... Bueno, voy a concentrarme un poco más. Ni sé... Usted veo para dónde cogió. Creo que coge para acá, ¿cierto? Sí, lo vale, ya va. Vamos a ver, si no lo perdemos de vista. Creo que se me ha apagado la cámara del celular con la que estaba grabando el mouse. Pero pues ya lo he retomado nuevamente. Hace tanto no jugaba con tecleo y mouse. El GTA V, chicos, que la verdad me siento raro. Nuevamente jugaba comando. Y pues todo eso estrellones y no, no ocurría. Como pueden notar, pues se me está yendo de, de vista al que debo seguir. No, chicos, este carro va a llegar súper dañadísimo Si sí, sigo así Tener cuidado de... Pues, volteamos por acá Menos mal, pues, estoy viendo el mapa del juego El cual me indica dónde debo seguir Bueno, creo que ya nuevamente lo estamos alcanzando ¡Ey, lo ¡Cuidado! ¡Quítense! Bien, bien, pero no los maté Eso era lo importante, chicos Ni en el juego hay... Bueno, dañemos. ¡Ah, joder, pucha! Ah, lo va a perder de vista Bueno, me abrió la puerta cuando vi que me estrelló Qué amable ese guardia de seguridad. Vamos por acá. ¿Están robando a alguien? Creo que sí están robando a alguien, pero bueno, hay que completar la misión. Si no lo ayudaría. Dalo aquí va. Ay, dañé el teléfono. Ya no van no a llamar más. Mover por acá. Y bueno chicos, mientras hacemos esta misión para seguir probando este fantástico MAU, les recuerdo por favor suscríbanse a mi canal, ya voy a llegar a 3.000 horas de reproducción, por favor denle manito arriba a todos mis videos, les agradezco si ponen a reproducir mis videos, la verdad que esto me ayuda bastante. Les recuerdo que si llegamos a las 4.000 horas y empiezo a coger dinero con YouTube, prometo que pues haré más sorteos, porque pues ya, ya teniendo una fuente de dinero que no sea como tal dinero mío eh, de mi bolsillo, pues puedo hacer más sorteos porque ya pues que me quedará el dinero más libre y lo cual facilitará que pueda hacer más sorteos para todos ustedes y de a poco irás volviendo más internacional y enviarles productos a cualquier parte del mundo. Bueno, en este momento vamos bien, ya pues me he concentrado un poco más. Aquí pues estamos siguiendo a este, la verdad ni se viene en qué consiste la misión. La verdad casi no he rescatado últimamente eh, el GTA V. Lo que he jugado ha sido muy poco, sobre todo pues modo libre, por decirlo así. Puedo, puede hacer lo que uno quiera, coger eh, carro, mis, eh, disparar, ¿sí? robar, cosas así. Normalmente pues misiones yo casi no hago, no me gusta, sobre todo pongo, son trucos. Para pues, divertirme, la verdad no lo hago como por er, intentar rescatar el juego, conocer la historia La verdad solo lo hago por entretenimiento, entretenimiento pues de, de jugarlo ya que es un fantástico juego GTA V Bueno vamos a ver si hasta ahí llega la misión para dejar el video así Bueno chicos creo que, este, creo que esta misión dura un poco más así que vamos a dejar el video hasta por acá Vamos a salir del juego les recuerdo por último, chicos, ya hemos llegado a 1.721 suscriptores. Apenas completemos los 2.000 suscriptores para el fantástico sorteo gamer. Y como les estaba comentando... Ya llevamos exactamente, por aquí van a ver, 2.912 horas. Como les decía, apenas lleguemos a las 4.000 horas de reproducción. Podré monetizar el canal y todo el dinero que recaude con esto. Podré hacer mucho más sorteos e inclusive irme expandiendo en todo el mundo y poder hacer más cosas. Y bueno, ya también hacer gameplays aprovechando que ya tengo esta cámara. Pero es que también quise hacer este video así. Y bueno chicos, no siendo mal, les recuerdo por favor suscríbanse a mi canal. Esto me ayuda bastante. Denle like a mis videos. Ayúdenme viendo todos mis videos para coger más horas de reproducción y poder lograr esta increíble meta de monetizar y bueno chicos no siendo más me despido dejamos hasta por acá esto una fantástica prueba de este mouse gamer ultra económico les recuerdo que yo vendo todos esos periféricos gamer este sería alrededor de 10 dólares o sea, normalmente o sea 40 mil pesos colombianos todo el que quiera conocer más detalladamente estos periféricos gamer me pueden escribir en el en mi whatsapp que estará en la descripción de este video bueno no siendo más me despido hasta la próxima. Chao, chicos. Uy.